hola el día de hoy te voy a enseñar qué es y cómo hacer una forma personalizada en photoshop de manera muy sencilla bueno como te dije anteriormente lo primero que voy a hacer es explicarte qué es una forma personalizada es aquella que se puede escalar o encoger sin que pierda su calidad de esta manera sino que se mantenga así por otro lado eh, puede ser lo que te imagines, una imagen, un logo o inclusive una textura. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador, entonces vamos a crear una forma personalizada. Para esto lo primero que vamos a hacer es irnos a Archivo, Abrir o Control-O y le damos en nuestra imagen o logo. Le damos en Abrir y le damos en No Modificar y le damos OK. Entonces, una vez estemos allí, nos vamos a la herramienta de mover que se activa con la tecla V y arrastramos nuestra pestaña al otro documento, de esta manera. Estando allí, le oprimimos CTRL-T y teniendo oprimido Shift, empezamos a agrandarlo para no perder nuestra escala y proporción. Y le damos en el chulito, cuando lo queramos. La bloqueamos y creamos una nueva capa aquí. Estando allí nos vamos a la herramienta de pluma que está aquí, que se activa con la tecla P y le damos en donde dice forma, normalmente nos aparecerá en relleno negro pero lo podemos dejar desactivado para que a la hora de hacer el trazado no nos moleste, entonces lo siguiente que haremos es trazar nuestra forma de esta manera. Bueno, una vez hayamos terminado de trazar nuestra figura o imagen, lo único que tendremos que hacer es seleccionar con la tecla de mover, que es con la tecla V, ambas formas, manteniendo premio Shift para seleccionarlas de esta manera, y nos vamos a edición y le damos en donde dice definir forma personalizada y le damos un nombre, por ejemplo, Apple, y le damos OK. Ahora, si lo primimos U, que es donde están las formas y nos vamos a herramienta forma personalizada estando aquí como verán tenemos nuestra forma de esta manera como sé que este vídeo te ha sido de mucha utilidad te estaré dejando otro vídeo acerca de cómo hacer formas y personalizarlas aquí arriba como sé que este vídeo te ha sido de mucha utilidad te invito a ver mi canal y más videos por aquí